Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tomando Mate, Retomando Vida. Y hoy me encuentro, bueno, algo solito. Se ve que voy a tomar mate solo. Pero bueno, ustedes me van a acompañar ahí, allí detrás de la pantalla. Y entonces, este tomar mate va a ser un sano, lindo y, y profundo compartir. Y hoy estaba pensando en qué tema podía abordar, en qué tema podía eh, compartirles, comentarles. Y la verdad es que en base a la experiencia reciente que he tenido y en base a la experiencia también que he tenido tiempo atrás, cuando de repente he tenido oportunidad de conocer a científicos o a personas intelectuales que se pliegan completamente a, a todo lo tradicional, a, a todo aquello que está bien aceptado y que está bien comprobado, de repente me he dado cuenta de que cuando tengo una plática cercana con ellos, estas personas o estos, esta, estas mentes científicas o estos inclusive científicos de profesión me hablan siempre de, de esa esperanza, de, de, de esa eh, ensoñación que tienen con respecto a que intuyen, perciben, sienten e inclusive se han documentado de que hay mucho más de aquello que la ciencia nos puede explicar. Que hay mucho más de aquello que damos por verdadero, que damos por real. Y claro, de repente les digo, qué fascinante, qué maravilloso, qué increíble que, que tú que eres un científico, que tú que has estudiado mucho sobre tales temas Sería maravilloso que nos compartas esas dudas que tienes respecto a la ciencia, que tienes respecto a estas creencias inamovibles que, que, que la ciencia tradicional nos da. Y entonces ahí van para atrás y ahí entonces empiezan a titubear y empiezan a dudar y dicen no, no, esto te lo comparto, te lo digo a ti, aquí en voz baja, pero nada de hacerlo público porque se tiene miedo, porque eh, no quieren ser juzgados, no quieren ser criticados, no quieren que se les quite esa beca que tienen, no quieren que por supuesto se los tome por locos. Y la verdad es que es muy triste, amigos, muy triste. Un científico tiene que ser un servidor de la verdad. Alguien que viene a apoyarnos y ayudarnos a comprender esta realidad que nos rodea. Sin embargo, estos servidores de la verdad, servidores de la sociedad, se han transformado en funcionarios y ahora solo responden a los intereses de aquellos que rigen la ciencia. Como por ejemplo el Smithsoniano, ¿sí? que mucho ha hecho y mucho sigue haciendo. Eh, para tapar, para ocultar, para esconder, inclusive para destruir toda evidencia que pueda hacernos a nosotros cuestionar, que pueda hacernos a nosotros preguntar respecto a cosas fundamentales y cosas importantes. Y entonces, eh, he puesto 10 puntos eh, donde... Eh, la, la, la ciencia adopta creencias y adopta dogmas y por supuesto aquellos que no se pliegan a estas ideas, a estos dogmas, a, estos, a estas creencias que la ciencia tiene entonces es castigada y entonces es desprestigiada y entonces es burlada y no puede ni debe de ser así el primer punto que la ciencia dice que es una verdad inamovible, es que la naturaleza es mecánica. Todas las criaturas y sistemas de la naturaleza no son sino robots, hechos para seguir un programa genéticamente dado. ¿Pueden creer eso ustedes? Es verdad que hay muchas personas y mucha gente que actúa como robot, que tiene una rutina que cumple al pie de la letra día con día y no se pregunta y no se cuestiona y no tiene conciencia de nada. Eso es real y es verdadero, pero no todos los seres humanos somos así. Ustedes que están allí, yo que estoy aquí, solito tomando mate, <risa> bueno, no tan solo, están ustedes. Nosotros no nos consideramos robots, nosotros nos preguntamos, nosotros queremos... Eh, Hacer funcionar la inteligencia, el cerebro, pensar con cabeza propia y llegar a respuestas que realmente puedan darnos a nosotros esa, esa verdad o esa sabiduría o esa paz que tanto necesitamos. El segundo punto que la ciencia considera como un dogma, considera como una verdad inamovible es la materia es inconsciente. Fíjense qué absurdo, fíjense qué contradicción. Las plantas, las estrellas, los animales y elementos son cosas materiales que no son y no pueden tener conciencia de sí mismas. Y entonces ustedes, y entonces yo, no somos parte de esta realidad material. No estamos hechos en base a las estrellas, a la tierra, a los elementos. ¿Y acaso no tenemos conciencia? Sin embargo, para la ciencia, la materia es inconsciente. Y esa es una verdad ¿eh? para ellos. Otra verdad y otro dogma absurdo, torpe, ya completamente en desuso, pero sin embargo se sigue sosteniendo, y pobre de aquel que lo critique, que lo juzgue, que lo cuestione, es las leyes de la naturaleza están fijas. En el momento del Big Bang, se establecieron todas las constantes necesarias hasta hoy y hasta el fin de los tiempos. Los hábitos de la naturaleza no evolucionan. ¿Y entonces de qué se trata la física cuántica? Y entonces, si nada es inamovible, si todo es fijo y es estático, entonces ¿cómo es que estamos evolucionando? ¿Cómo es que estamos avanzando? ¿Cómo es que estamos mejorando? Siempre y cuando nosotros entendamos esta realidad, eh, en el sentido que tiene una dirección, que tiene una voluntad, que tiene un propósito. Bueno, para la ciencia eso no es así. Para la ciencia entonces todas las leyes son fijas, a pesar de que la física cuántica ahora dice que eso no es así. Que uno más uno es infinito y que las leyes cambian, inclusive de acuerdo al observador o al nivel cuántico. ...de conciencia de la persona. Otra de las leyes, cuarta ley, que tiene la ciencia como dogma, como religión, como creencia inamovible. La cantidad de la materia y energía en el universo es siempre la misma. Bueno, si es siempre la misma, en el Big Bang eh, debió de ser una excepción, me imagino, para la ciencia. Perfecto, ok. Aceptemos entonces que esa es una decepción, que no se puede volver a repetir, y que son los agujeros negros. ¿Acaso no toda la luz y no toda la materia que los circunda termina ahí? Se está yendo. Y que no hayamos encontrado Big Crunch por ahí, o posiblemente sí se han encontrado, pero no se han hecho públicos o no se han querido demostrar, esa energía que entra y sale, sale por el Big Bang, entra por algunos Big Crunch, por algunas estrellas que están emitiendo, algunos pulsares posiblemente. Bueno, ahí está, la energía está en movimiento, la energía fluye, entró en el Big Bang y sigue saliendo y sigue entrando. Pero, sin embargo, la ciencia no acepta eso. Quinto dogma, quinta creencia de la ciencia, inamovible y pobre de aquel que lo cuestione, porque va a ser castigado, porque va a ser humillado, porque va a ser degradado. Así como la Santa Inquisición lo hacía. <ríe> Todo en pos de la verdad. La naturaleza no tiene propósito. No existe diseño en la naturaleza en términos de intención. Y el proceso evolutivo es mecánico. O sea, todo es producto del azar. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Pueden ustedes creer que la causa de las cosas son producto del azar? ¿Pueden creer que esa causa primera se dio como un hecho... Milagroso y, y fortuito. No, para nada. Para nada. No podemos creer eso. No, no lo sentimos en nuestro corazón. Toda esta realidad tiene una intencionalidad. Y busca el mejorar. Si busca avanzar. Que nosotros no hayamos captado todavía esa idea o esa intención. No significa que a nuestro alrededor no lo observemos, no lo veamos. Si somos capaces de de ser realmente objetivos con todo lo que nos rodea, veremos que hay un mejoramiento constante, permanente, evolutivo. Y por supuesto, esa es la intención y esa es la voluntad de esa fuerza o de esa divinidad que ha creado, que ha gestado esta realidad y otras realidades, hermanos, amigos, sin ningún lugar a duda. Perfecto, sexta creencia y dogma de la ciencia, que no te permite que cuestiones ni que te preguntes. Se trata de la herencia biológica. Los, pan, los planos para producir un ser vivo están compuestos de materia física alojada en los genes como si la cultura, como si las tradiciones, como si las creencias, como si las emociones, tu pensamiento, tu sentir, no tuvieran efecto sobre tu genética, no tuvieran efecto sobre esa información que, que existe en ti. Ya está más que comprobado que nuestro cuerpo y los órganos Reaccionan de una manera o de otra, de acuerdo a cómo vivimos, a cómo nos sentimos. Nuestro cuerpo está conectado a nuestra mente. Y nuestra mente, ya lo veremos, es mucho más que ese cerebro que tenemos. Pero bueno, eh, pasemos a la siete y está relacionado esto que sigue. La séptima creencia o la séptima verdad inamovible de la ciencia... Aquellos que los científicos cobardes no están en la disponibilidad de, de, de expresar y de manifestar. Y digo los cobardes porque también están los valientes. ¿eh? Hay varios de ellos que ya se están revelando. Claro que no se le da mucha, mucha eh, publicidad ni, ni, mucho, ni mucha fama a esta gente, pero ahí están. Y la séptima dice, la memoria se almacena en el cerebro como huellas materiales. La memoria está hecha de proteínas y terminaciones nerviosas, organizada como una gaveta dentro de, de sí mismas. O sea, ¿y entonces de qué se trata ese inconsciente que va mucho más allá de los recuerdos que podemos tener de esta vida? ¿Y entonces de qué se trata aquello que recordamos cuando tenemos experiencias extracorpóreas? Y hablando de, de corporeidad, ya va llegando la gente. Ya no estoy solo tomando mate. No estoy solo con el que me graba. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un poco tarde, pero llegaron. eh Bueno, nosotros vamos a seguir, amigos. Ok, entonces en base a esas experiencias extracorpóreas... A esa conciencia, ese entendimiento que se puede llegar a tener si uno se desdobla, si uno se sale del cuerpo, o si uno puede recordar vidas pasadas, todo eso entonces sería imaginación para la ciencia. Todo eso es inexistente para la ciencia. Fíjense ustedes, y por favor, no lo cuestionemos ni lo digamos públicamente, porque podemos ser catalogados como loquitos, como ignorantes, como personas supersticiosas, y se van a burlar de nosotros. Sin embargo, hay muchísimas pruebas, pero muchísimas, palpables, tangibles, eh, y muy bien investigadas, de que esto es así, de que esto es real. La memoria, el recuerdo, inclusive la conciencia, está fuera del cerebro. Se manifiesta a través de él, pero puede estar fuera del cerebro. Octava verdad, entre comillas, de de la ciencia. Octavo dogma del cual no podemos nosotros revelarnos. La mente está en la cabeza. La mente tiene una conexión física con la cabeza y el cerebro, relegando a la subordinación intelectual al resto del cuerpo. ¿Y acaso no hay una inteligencia emocional? ¿Y acaso no hay una inteligencia de los diferentes sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo? como por ejemplo el digestivo. ¿Mm? Eso ya se ha descubierto y la ciencia ya dice que eso es así. Hay una inteligencia. Y entonces las células no actúan como seres vivos y de manera inteligente. Los órganos mismos son fantásticos, excepcionales, maravillosos. Hay diferentes tipos de inteligencia. Y claro que el cerebro y claro que el que se encuentra en la cabeza es el que rige pero sin embargo hay otro tipo de inteligencias en nosotros, e inclusive mucho más profunda y más elevada como aquella que a través de nuestro corazón se puede conectar y se puede alcanzar. ¿Mm? Pero bueno, no entremos más en profundidad porque entonces ya eh, habría un escándalo de un terrible, tremendo, ¿no? que pondría patas para arriba muchísimas cosas más. Novena verdad de la ciencia, inamovible, intangible, incuestionable. Los fenómenos como la telepatía son imposibles. Los pensamientos no tienen ningún efecto en el mundo debido al, eh, debido al punto número 8, que es que la inteligencia está en la cabeza y que la mente se ubica ahí. ¿sí? O sea, no hay telepatía. Ahora díganme ustedes, ¿no han tenido alguna experiencia de percibir, de intuir, de captar, inclusive de transmitir algo a alguna persona y haberse sorprendido porque ese hecho se dio de manera increíble? Todos nosotros hemos tenido muchas experiencias eh, intuitivas, telepáticas, inclusive clarividentes. Ah, no, no, pero como no se puede medir como no se puede tocar, entonces eso no existe. Y entonces tampoco podemos nosotros aceptar que el pensamiento existe, porque yo no lo puedo medir y lo puedo tocar, sin embargo está ahí. Entonces tampoco voy a aceptar que, que, la, eh, que el magnetismo existe, puesto que no lo puedo tocar, no lo puedo medir, entonces el magnetismo no existe. Y así cualquier tipo de energía o fuerza sutil. Sin embargo, amigos, ahí está. Otro de los puntos que, a la cual la ciencia se aferra y, y lo asimila como un dogma y, y no, hay, no hay intencionalidad de moverse y entonces, por supuesto, no evolucionamos, entonces, por supuesto, no crecemos, no avanzamos y la conciencia del ser humano se ha detenido. No dejemos que la ciencia tome el control de aquello que creemos o no, crea, o no creemos. Por favor, exploremos un poco, investiguemos un poco y vayamos mucho más allá de lo que la ciencia nos dice porque hoy en día hay muchísimas pruebas. Nueva, nueve. No, décima verdad, ¿no es así? Ok. Décimo dogma, creencia o verdad de la ciencia. Dice, la medicina mecánica es la única que funciona, o sea, la medicina alópata. Es simplemente casualidad o efecto placebo el que prácticas de sanación tradicional o remedios naturales o medicinas alternativas o holísticas produzcan algún efecto en la gente pero por favor cómo podemos creer nosotros que, que la basura esa de, de, de, que se basa en medicamentos químicos puede ser el único recurso que nosotros tenemos para sanar Ay, con, hay medicinas mucho más cercanas a la naturaleza, hay medicinas mucho más poderosas basadas en la energía, basadas en, en, en el amor, basadas en, en condiciones a las cuales podemos realmente producir una verdadera transformación en nosotros y que desde épocas inmemoriables se vienen practicando y que hay muchísimas pruebas de ello, pero no, solo la medicina alópata es la que realmente funciona. Entonces, por favor amigos, tengan en cuenta que hay muchísimas pruebas que contradicen estos 10 puntos de los cuales hemos hablado y contradicen otras falsas creencias e inclusive aceptadas verdades que tiene la ciencia, porque siempre ha sido así, siempre. Ciencia que se aferra a un dogma es ciencia que ya no es ciencia. Es como un nini, ¿sí? aquí en México un nini es el que no estudia ni trabaja, ¿no es así? Bueno, hay muchísimos científicos que son ninis, que están completos y absolutamente detenidos, que han absorbido y que han asimilado la verdad que alguien les dio que un libro los proveyó y ya no se pregunta y ya no se cuestiona y ya no trabaja más para seguir descubriendo, como si todo ya estuviera explicado. Nada de ser nini. ninis en el aspecto de la ciencia, nada de ser ninis en el aspecto de la espiritualidad. Porque un verdadero científico es una persona que va en búsqueda de Dios, que es la verdad suprema. Así que no hay diferencia, no hay división, son caminos tal vez diferentes, pero ambos conducen a la verdad. Y llega a un punto en donde se juntan. Hoy en día la ciencia y la espiritualidad casi se están asemejando, casi se están entremezclando y prontito van a ser una sola. ¿Mm? Bueno, ¿han oído hablar de los O-Parts? ¿Sí? ¿Que son los objetos fuera del tiempo? ¿Ustedes los han oído, amigos? Los OPARTs son la prueba evidente de que hay muchísimas cosas materiales que son la prueba de que la ciencia está total y absolutamente equivocada respecto a quiénes somos, cuánto hace que estamos aquí, hacia dónde vamos y cómo funciona toda esta realidad y este mundo. Por ejemplo, un Opars es el martillo de Londres, ¿sí? ese martillo que se encontró en una piedra 300 millones de años, fosilizada, ese, ese martillo y esa piedra, y ahí está, ahí está la fotografía, ahí está la prueba. Es inexplicable que eso esté ahí. Un martillo adentro de una piedra. Y bueno, ¿quién la hizo hace 300 millones de años? Hay un científico, valiente él, se llama Jorge Rivero Meneses, eh, filólogo, creo que es paleontólogo, antropólogo, bueno, una eminencia, español. Tiene cráneos humanos de una perfección extraordinaria, de gigantes, ¿sí? mucho más grandes que nosotros, y tienen alrededor de 250 millones de años. ¡250 millones de años! Esos fueron nuestros ancestros. Y no hay manera de que sean falsos, puesto que están petrificados, están fosilizados. Y entonces hacer un... Un estudio, ¿cómo se llama este estudio que hacen respecto al tiempo? El Ese, el carbono 14. Este estudio de carbono 14 es innecesario porque para fosilizarse tuvo que haber pasado 100 200 millones de años. Ya por sí mismo habla. Y además, ahí está, se ven perfectos. Él posee esos cráneos y tiene toda una teoría de la evolución del hombre. ¿Acaso los nefilín no eran gigantes y ahí están en el Antiguo Testamento? ¿Acaso no se descubrieron a principio del siglo pasado en Estados Unidos una decena de gigantes? ¿Y ¿Entonces fue el smithsoniano y los compró a todos y los hizo desaparecer? Eso es así. Otro de los parts, por ejemplo, muy conocidos, son las construcciones que hay en Cusco, en Perú, en taitambo ¿sí? ahí en Perú también, en Egipto. Esa pirámide de, Bo, de Bosnia que todavía no es reconocida, pero que ahí está y están todas las pruebas, es la más grande de todas. Aquí en México también tenemos un montón de construcciones. Las mismas pirámides que se encuentran eh, en México, ¿de F, ¿cómo se llama? La, la que está la de la Luna y la... Bueno, estas, estas pirámides. <ríe> Tenochtitlán, ahí está. Gracias Luisito por socorrerme de repente cuando se me van las cabras, ¿sí? <ríe> eh, estas pirámides de Tenochtitlán eh, está hecho. La ciencia dice que de forma reciente, mil años, mil quinientos años, pero, pero no, son muchas más antiguas. De hecho, tienen una piedra. Eh, una cobertura interior de una piedra que no se halla sino en Brasil y que es un perfecto conductor de energía ¿Para qué? Fueron hasta Brasil a buscar esa piedra y ponerla no como decoración sino como una cobertura interior que no se ve sin embargo que tiene una funcionalidad extraordinaria ¿Sí, Sonia? Ah, ok, <ríe> ya estamos casi terminando muy bien, la Cueva de Tallos, otro de los opars, esta cueva que está en Perú. Bueno, la cueva no es un opars, pero sí lo que se encontró dentro. Son objetos de varias civilizaciones, de varias culturas de miles y miles de años, todas ahí en la cueva. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Mm? Bueno, hay objetos sumerios, hay objetos egipcios, hay objetos chinos. Inclusive hasta Neil Armstrong se trasladó hasta la cueva de tallos, ¿sí? y él salió de ahí y dijo, no, no encontramos nada. ¿Por qué fue hasta ahí? ¿Por qué organizaron a fines de la década del 70 este, esta exploración y esta investigación? Vinieron gente de, de Inglaterra, de Estados Unidos, a, a Ecuador. Y entonces este masón bien reconocido, Neil Armstrong, salió. Y, y dijo, aquí no pasa nada, aquí no encontramos nada. Claro que no es real, claro que no es verdadero. Claro que ahí hay muchísimas pruebas, ahí están las fotografías de, de, de, de, del sacerdote Crespi. ¿sí? Ahí están, él mismo exponía todos esos, esos objetos y esos escritos extraordinarios que se encontraron en Perú. Bueno ni que hablar de las Piedras de Ica, esa biblioteca fascinante de millones de años que se han encontrado en Sudamérica y que bueno nos hablan de, de, de conocimientos y nos hablan de, de interpretación de la realidad y, y de cosas fascinantes de una cultura y una civilización que desconocemos completamente y se ha preservado porque son piedras talladas en donde los dibujos nos hablan perfectamente de todo eso que conocía esta gente, desde ciencia, desde geografía, desde biología, desde tecnología. Bueno, ahí están esas piedras. Y Nick, ya para finalizar, tenemos los cráneos alargados de Paracas, ¿no? Estos cráneos en Perú, con una cabeza prolongada, con una cavidad. La ciencia dice que se los provocó, ¿sí? se hizo el achatamiento porque porque bueno, era tradición de estas culturas de estas civilizaciones achatar en el cráneo, ¿no? Pero es que es imposible, ya que su cavidad craneal es muy superior a la cavidad craneal que cualquiera de nosotros tiene. Y eso no se puede modificar. El cráneo sí se puede achatar, pero no se puede ampliar la cavidad. Y ahí están esos cráneos de pelo rojo, porque hay cráneos con restos de pelo y bueno, en Sudamérica, así es, y con un cráneo enorme. ¿De qué se trata? ¿Qué civilización es esa? ¿De qué cultura estamos hablando? ¿Acaso no vieron los... Eh, no, no observaron en los jeroglíficos que los faraones antiguos se les hacía también con un cráneo alargado? ¿Mm? Qué interesante todo esto, ¿eh? Hay muchas cosas que la ciencia completamente desconoce y que, como no las puede explicar, la oculta, la esconde, la destruye. No seamos ciegos, no permitamos que este, este tipo de, de, de instituciones sean religiosas, sean científicas, sean lo que sean, nieguen la prueba que está frente a nosotros. Es solo cuestión de buscar un poco, es solo cuestión de interesarse, es solo cuestión de replantearse. Entonces sabremos que hay mucho más allá afuera y que hay mucho más aquí dentro de lo que creemos. Y hasta aquí amigos, muchísimas gracias por acompañarme a todos ustedes y a todos los chicos que fueron llegando mientras estábamos filmando y hasta la próxima entonces, chau chau, chau.